Bienvenido a la píldora sobre la tarjeta de fidelización Be Blue. A través de la fidelización de clientes en la farmacia convertiremos cada experiencia de compra del consumidor en una relación estable y duradera. Un plan de fidelización debe mostrar tres Cs. Captar, convencer y conservar. En la fidelización la satisfacción del cliente es un valor principal por lo que la información que tengas de ellos puede marcar diferencias. La clave del sistema de fidelización Biblu es la prestación de un servicio personalizado, mostrando el interés en tus clientes y su bienestar. Esto es de mayor importancia en un contexto más sensible como es el de la salud. Empieza ahora a conocer nuestra tarjeta Biblu.